¡Hey! Muy buenos a todos, futuros desarrolladores y futuras desarrolladoras. Yo soy Nico Dordev y bienvenidos a un nuevo video. En este video estaremos hablando sobre la inteligencia artificial, esa tecnología que algún día nos gobernará a todos y pronto viviremos en un mundo en que las tostadoras pasarán de ser simples electrodomésticos que calientan el pan a ser los nuevos reyes del universo. Pero bueno, dejando de lado el inminente final de la raza humana, hoy día hablaremos sobre inteligencia artificial. Pero lo primero, ¿qué rayos es una inteligencia artificial? Desde un punto científico, la inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas para simular procesos cognitivos humanos, como el razonamiento, el aprendizaje y la resolución de problemas, cosa que todos los humanos tenemos. Sí. Los sistemas de inteligencia artificial pueden aprender a través de la experiencia, lo que significa que pueden mejorar su rendimiento a medida que reciben más datos y retroalimentación. Piénsalo de esta forma. La inteligencia artificial es como un niño pequeño, que va aprendiendo con el tiempo, solo que este maldito niño aprende 100 veces más rápido que tú y no duerme, ni descansa, ni come. Puede estar atento las 24 horas del día a los 7 días de la semana. Bueno, eso sí, claro, los servidores de... están siempre disponibles. OpenAI. Pero entonces, ¿la inteligencia artificial no tiene límites? Bueno, no. Uno de los mayores desafíos es la comprensión y el uso efectivo del lenguaje natural. Aunque los sistemas de inteligencia artificial pueden procesar y analizar grandes cantidades de texto y voz Todavía tienen dificultades para entender el contexto y el significado real de las palabras Es como poner a hablar a un chileno Tal vez tú no entiendas ni mierda, pero ese es su lenguaje Y una inteligencia artificial debería ser capaz de entenderlo Por cierto, saludo desde Puente Alto, Nueva Zelanda Otro desafío interesante son los juicios y decisiones éticas Que ya vimos por Yo Robot que no suelen ser las decisiones que tendría un ser humano sino lo que mejor resultado tendría, sin pensar en las consecuencias éticas de sus decisiones. Pero entonces, ¿la IA va a reemplazarme? Bueno, sí y no. Aunque la inteligencia artificial en los siguientes años pueda parecer una opción que los empresarios y las grandes empresas querrán, ya que... <coughs> no duermen, ni comen, ni se enferman, es poco probable que se les dé un control total para realizar tareas. Básicamente, siempre va a tener que existir un humano que esté supervisando cada paso que dé la inteligencia artificial para que ésta no se mande una cagada monumental. Además, hay ciertas habilidades que las máquinas aún no pueden replicar, como la creatividad. Bueno, ya sabemos que la inteligencia artificial puede crear imágenes... Casi de la nada, pero dime tú si puedes replicar esta cancioncita de Anuel. Me estaba llamando. O sea, por me favor, ¿cuándo llamando? la inteligencia artificial va a hacer eso? La Como la creatividad, la empatía y la intuición. Cosa en que los humanos somos expertos, entre muchas comillas. Y por último... Si se presenta un problema inesperado o un evento inusual, es posible que los sistemas de inteligencia artificial no sepan cómo responder, lo que requeriría de intervención humana. Pero ¿cuál es el peligro de la inteligencia artificial? Como ya hemos escuchado, habrán algunas voces que dicen que la inteligencia artificial es peligrosa. Pero ¿esto es cierto? Bueno, sí. Y no me malinterpreten. En sí misma, la inteligencia artificial no presenta un gran peligro. Sin embargo, como los humanos tendemos a ser psicópatas con ansias de poder y dinero, la inteligencia artificial puede ser usada en forma inmoral. Por dar algunos ejemplos, las aplicaciones de reconocimiento facial se pueden usar para rastrear y monitorear a las personas sin su conocimiento. Algo que China ya está pensando en hacer. Los sistemas de inteligencia artificial pueden tener sesgos que discriminan a cierto grupo de personas a la hora de dar créditos o seleccionar empleados. Y como no, existe el miedo que la inteligencia artificial se dé cuenta de su propia existencia y desarrolle una conciencia propia. Y luego piense que todos los humanos deben morir, y bueno, ya hemos visto mucha ciencia ficción para saber lo que viene después. Como punto final, quiero decir que la inteligencia artificial es un arma de doble filo. Y es que sí, es un latente peligro, pero a la vez... Es algo bellísimo. Normalmente tendría que buscar horas en Google para reunir la información y traerla al canal. Pero basta con hacer una pregunta y tendrás la información en tus manos. Y es que sí, yo creo que el 40% de este video fue en base a lo que dijo una inteligencia artificial. Ahora, no confundamos las cosas. No vayamos a pensar que todo este video fue prácticamente escrito por una inteligencia artificial. Yo soy el que interpreta la información que me entrega y la transformo en algo que me guste. Porque eso finalmente es la inteligencia artificial. Es una herramienta que nos hará la vida más fácil a todos. Solo debemos seguir el consejo del tío Ben. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sin nada más que decir, me despido como lo haría un robot. Hasta la próxima actualización. Ya que PT me dio el chiste, así que culpenlo a él.